¿Gestionas tu 50% de facturación? Esto lo vemos. ¿De qué trata? Acompáñame. <música> Negocios en digital, 1018. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, ya saben, el podcast en el que somos amantes de hablar de los negocios, de cómo ganarnos la vida con nuestras profesiones, con nuestra marca personal, con nuestro producto, en fin, con lo que sea. Y hoy, ya saben, los miércoles hablamos sobre oportunidades de negocio B2B y es que eh, me encantó una, una fórmula de las 50-50, ¿has escuchado? Pues vamos a hablar de eso, eso y más. Eh, pero no sin antes, ya saben, siempre hacerles la cordial invitación a que si realmente lo que necesitas es sistematizar la captación de leads, prospectos calificados de manera constante en el tiempo, pues sí que te lleguen. Esto es lo que nosotros enseñamos a lo largo de las diferentes mentorías. Esta, la principal, pues es Leads for Sales, es nuestro sistema integral. ¿Por qué? Porque a lo largo de 10 semanas, durante tres et etapas, se cubre todo, todo el, el, el rubro, ¿no? Pero... Hemos visto y en base a muchas, eh, muchos profesionales que nos han pedido, estamos eh, brindando mentorías especializadas, ya sea solo de la una etapa, etapa 1 o 2 o etapa 3, dependiendo el nivel en el que se encuentran eh, en el posicionamiento que están dentro de LinkedIn, ¿no? Esto lo hacemos dentro de LinkedIn, así que echarle a es las mentorías o contactarnos directamente. Bueno, vamos a volver al tema y es que, hay una fórmula muy sencilla que es del 50-50. ¿Sabes de qué trata? Es que el 50-50 significa que la facturación de tu empresa puede estar dividida en 50% de tus clientes actuales y 50% los nuevos clientes. Cuando consigues, y esto es algo que pues lo es, le escuché a, a uno de, de mis mentores que es este... Vilma Núñez es una mujer maravillosa. Claro, ella cuenta que cuando eh, esta experiencia, ¿no? que cuando consigues esta, esta fórmula, pues está súper está bien. ¿Por qué? Porque eh, pues, puedes tener un portafolio de productos eh, interesantes, puede ser que la propia comunidad tuya te compre pues, las nuevas versiones o nuevas propuestas de valores que tú tienes, pero si esta propuesta por el hecho mismo de escuchar, de estar de manera, y esto lo vamos a ver con, eh, en, en constante... Atención a las necesidades de tu público objetivo, te compran nuevos clientes, pues estás consiguiendo eh, crecer, ¿no? Y es que a veces pasa, y quiero uh, tener una reflexión que ya lo hemos hablado dentro del podcast, ¿no? Eh, eh, muchos empresarios cuando ya tienen pues su flujo desarrollado. Eh, pues se sientan en los laureles, o sea, a mí me, fa, me, me funciona bien, ya tengo mis clientes, este, pues estoy perfecto y pues dejan de buscar nuevos clientes, lo cual esto es un grave, un grave error. Eso por un lado, pero por otro vamos a entender... Que el, el atender de buena forma a nuestros clientes, el, el estar eh, de manera eh, intuitiva, y no solo intuitiva, sino digamos que es como una parte de observación y escucha muy eh, eh, intensa de qué es lo que está pasando en el mercado, eh, te va a permitir una que ese 50 de facturación basada en tus clientes actuales pues la mantengas incluso puedas este mejorar el ticket promedio que es uno de los eh, de las grandes eh, de los grandes ditos o la frecuencia de compra porque siempre estás innovando en tus productos pero para que consigas este 50 debes trabajar muchísimo que tu atención al público a tu cliente ese seguimiento al cliente para que realmente consiga debe ser de triple a que debes estar en contacto con con tus clientes no es cierto de manera constante escuchar esas necesidades que ellos tienen incluso la el argot no de cómo hablan qué palabras están escuchando porque incluso eso te va a ayudar a que dentro de la narrativa en tus publicaciones en tus campañas de acercamiento puedas conseguirlo, ¿no? Y este otra cosa que es súper importante es que puedas recibir de manera humilde la retroalimentación que te pueden dar y es que a veces no nos gusta que nos digan que las cosas no están funcionando o que hay algo que debemos corregir pero esto es súper vital eso por un lado por otro pues tener la voluntad de cambiar las cosas no de innovar de, de cambiar de crecer de mejorar procesos de mejorar presentaciones de buscar de ser flexible esto lo veíamos dentro de las herramientas de dentro de los principios de, de estratégicos así que hay que tomarlo en cuenta y, y, y mira que es importante que se debe entender cuáles son las debilidades de los clientes para y esas deben ser tus fortalezas, ¿no? Para que eh, haya ese match, ¿no? Siempre dar un buen soporte, brindar una buena garantía, incluir siempre eh, más valor, es decir, hay veces que no, eh, solo hasta esto te doy y si es que quieres esto más te cuesta más, no, Mientras más demos, eh, el cliente se va a sentir más satisfecho, ¿no? Obviamente esto tiene que sentirse y esto se va a ver. Abrirse a más nichos de mercado, esto es importante. De hecho, nosotros dentro de LinkedIn manejamos diferentes verticales y cada vertical es, es un mundo. La manera como se, eh, se gestiona la parte de tecnología, la parte de este, consultoría, eh, la parte de este, comunicación, de publicidad, eh, de, de finanzas, son, eh, el, el atender a estos sectores te abre un poco el, no, un poco, muchísimo el paradigma, ¿no? Y por otro lado, este, siempre, siempre, siempre tener tu meta mayor. ¿Qué es esa meta mayor que como empresa te has puesto? Tomarla siempre presente porque ese va a ser un motivante tan importante. Y eso, bueno, hablando de eh, los diferentes tips que pueden haber muchísimos más para que tú puedas, que ese 50% de tus clientes actuales los mantengas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ese otro 50% enfocado a facturar a nuevos clientes, si no lo sabes hacer, ya sabes, nosotros te ayudamos a través de las mentorías. Así que, bueno, sin más. Espero que te haya gustado esta fórmula 50-50. Revisa cómo está esta facturación en tu empresa, está, en qué porcentaje tienes de tus clientes actuales y qué porcentaje tienes de clientes nuevos. Es importante tener claro esta visión para un crecimiento sostenible en el tiempo. Sin más, nos vemos si esto te gustó, si sabes que a alguien le va a interesar pues compartes completamente gratuito, con mucho cariño hecho todos los días de lunes a viernes con mucha eh, mucho cariño nuevamente, mucho profesionalismo. Aquí nos nos ponemos eh, y nos lleva nuestro tiempo, que, que lo disfrutamos muchísimo porque es un aprendizaje constante también y que nos, nos da mucho gusto escuchar que grandes profesionales recomiendan nuestro podcast y esto pues nos llena de, de orgullo, ¿no? Así que nada, también dejar sus valoraciones de cinco estrellas y pues nada, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Tenemos una entrevista increíble para, eh, hablando del mundo financiero, cómo sacarle partido a la inflación, ¿sí? Y ser más efectivos uh -huh. y tener esa buena educación financiera. Sin más, les dejo. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Chau, chau.